Familia Niner, ¿cómo están? Feliz lunes a todos, sean todos bienvenidos nuevamente a el podcast de Canal 49, versión eh, post-temporada o playoffs, señores. Este, Híjole, contentos, ¿no? Muy contentos. Saludo a iBox, Spotify, los que me están escuchando aquí en YouTube, a los que me están viendo. Eh, siempre es un placer, pero esta vez mucho más. Se gana el primer partido en la ronda de comodines, nada más y nada menos que los Seattle Seahawks. Eh, con una actuación de la que ahorita ya hablaremos todos o hablaré un poquito más eh, de todo lo que estuve viendo. Ya saben que siempre veo el juego dos hasta tres y cuatro veces cuando estoy contento como esta vez. <ríe> este Feliz señores, yo creo que todos estamos bien, amanecimos con la semana así, alegres, motivados, contentos, eh, eh, esperanzados, ilusionados y ya no sé qué tantos más nados. Ah, rápidamente, redes sociales canal 49 oficial, facebook, twitter, instagram tiktok, twitch canal 49, ahí nos vemos el viernes eh, botoncito de unirse vuelvanse miembros dorados, viene sorteo vendrá sorteo chido para el Super Bowl ya estoy viendo que voy a regalar, así que pónganse buzos ya, entregué el casco al buen Juan Charly muchas gracias hermano eh, por los regalos también el botón de gracias para los que quieran Seguir apoyando canal 49 Muchas gracias a todos los que lo hacen por ahí al Alex ribandant que es el más constante Y a todos los que por ahí se me van los nombres no Pero bueno uh, Actuación redonda señores, actuación eh, Que fue de menos a más no Obviamente los 49 empezaron eh, Empezaron bien Y es una constante que yo he estado viendo en San Francisco Fíjense ustedes <ríe> Primer cuarto casi siempre Ya de unos juegos para acá Y no sé precisamente, creo que desde que llegó Purdy o al menos desde que inició con Tampa, primer cuarto bueno, San Francisco empieza fuerte. El segundo cuarto es el, es el estadísticamente es el peor cuarto de los 49 en los últimos juegos. El segundo cuarto es donde parecen trabarse. Parece que los equipos empiezan a hacer daño. Y luego se destapan tercer y cuarto cuarto. De una manera demoledora, como lo fue en este, en este juego sabatino de playoffs, el primero de la, de la jornada. no Bien los 49 se saben eh, reponer a un juego que, que por un momento lo presentó interesante, Seattle, ¿no? Eh, yo no me esperaba que fueran a, a ser eh, tan duros de roer, o sea, sí sabía que iba a ser una, una, una batalla dura, pero yo no me esperaba irnos abajo al medio tiempo, inclusive ahí, ahí postee en las redes, ¿no? Que nos íbamos al medio tiempo con la ventaja y pues toma la barbón, que no nos fuimos con la ventaja. Entonces sí me empecé a estresar un poquito como yo creo que muchos de ustedes, ¿no? <ríe> o todos ustedes, la verdad es que parecía que el juego iba a estar... Eh, en ese momento parecía que iba a ser... Tal vez un juego de un gol de campo que se iba a definir al final. Yo, no, yo pensé que nos iba a pasar algo así como Raiders. Tal vez un, un tiempo extra. Y de repente los Niners despiertan. Y se viene una masacre sobre Seattle. 25 puntos sin contestación. Y se termina ganando 41 a 23. Por tercera ocasión a los halcones marinos de Seattle esta temporada. Lo cual creo que es algo de celebrar porque... Parece que ahora los empezamos a agarrar de chamacos a ellos, pero bueno, tienen armas, tienen con qué, tienen un equipo que si con algunas piezas van a ser más peligrosos el próximo año. Reconocerle a los e hijos que dieron un buen juego, que lo pusieron interesante un buen rato, eh, tienen piezas interesantes, no D.K. Metcalf pues un linebacker receptor, eh, este señor... Eh el corredor Kenneth Walker, de novato, parece que podría llevarse el novato del año salvo que Purdy logre hacer que retumben las campanas lo está haciendo, ¿no? pero, pero bien, los Seahawks, eh, al final Pit Carroll pues, ya no pudo eh, intentaron, ya no pudieron, tenían dos, eh, sus dos tacles novatos no enfrentar esta frontal no era, no era nada sencillo, y aún así lo intentaron entonces de Canal 49, pues le, le damos el reconocimiento al rival, ¿no? pero los barrimos, chavos, los planchamos y eh, nos vamos ya 7-0 contra la división esta temporada, ¿no? Vientos por los 49. Eh... ¿Qué más? Eh, pues creo que en general el juego fue, fue, eh, se fue destapando. Y en, y en un punto yo lo platicaba con, con mi sobrino, que como ustedes o muchos de ustedes saben es, es, es Seahawk. Yo le decía estos partidos de los 49, veces, no sé si ustedes los han observado contra Seattle. Siempre hay un punto de quiebra en el juego en donde algo pasa y, y, y la balanza se termina cargando a un lado o al otro. Siempre ha pasado desde el Hardbook, no. Y, y en esta ocasión pasó, el, el juego estaba 23-17, los, los Seahawks estaban tocando la puerta, primero se viene, hay un castigo de, en un, en un, que tuvieron varios los Seahawks, no hay mal entrenamiento, una línea eh, totalmente desconcentrada, el, otra vez sale de, de la zona neutral y es castigo, los echan para atrás, luego viene ya el fumble de, de que provoca a Charles Omeniu y, y Omenihu, y lo recupera Nick Bosa y de ahí da completamente un giro el juego. Luego vienen un montón de errores en, en seguidilla de los Seahawks, castigos. Después se viene la intercepción de, de, de Amodre Lanoa. Y eso pues, ya acaba de matar el juego, ¿no? San Francisco ya no perdió, masacró. Y algo pasaba con San Francisco. Miren, yo los veía. Sí se veía, o sea, se notaba que era mejor equipo San Francisco. Pero por alguna extraña razón parecía que todavía no les prendían el cohete. Y de repente esa jugada en donde el, el, el defensivo de los, de los Seahawks le jala el pie a Divo y como que se lo quiere doblar eso, se arma ahí la, la, la rebambaramba. dijera por ahí un antiguo narrador, se armó la rebambaramba y todos se calentaron y creo que esa fue la chispita que encendió al equipo y fue lo que los hizo pisar el acelerador. Y entonces sí, ya sea no supo ni por dónde les cayeron los fregadazos, ¿no? Creo que es, es, esos dos momentos en específico cambian completamente el juego. Y a mí me gustaría que los 49 no necesitaran de este tipo de motivaciones extra para empezar con todos desde el principio, ¿no? Pero bueno, en general eso, eso es lo que yo veo en el juego. Y pues vamos, como siempre, como acostumbro, a revisar eh, unidad por unidad o línea por línea, ¿no? Y empezamos obviamente con el señor relevante, el señor más el señor más relevante de la NFL en este momento, el señor Brock Purdy, que es una locura. De verdad, yo ya no encuentro un motivo por el cual no nos pudiéramos emocionar con Brock Purdy. Está jugando a un nivel de verdad eh, escalofriante en el, en el buen sentido, ¿no? O sea, un chamaco novato que esté jugando con la frialdad que juega, con la concentración que juega, las decisiones que toma. Eh, Miren, a veces, y por ahí hay pensamientos ¿no? que hablan que el fútbol americano es un reflejo de la vida. Todos en la vida nos vamos construyendo de acuerdo a nuestras decisiones que tomamos, buenas o malas. Y en el terreno de juego en el fútbol americano creo que eso pasa y Brock Purdy toma muy buenas decisiones. De repente empezó frío, ¿no? Si sí empezó así flojón. Su primer pase fue muy malo, estuvo a nada de ser interceptado. <coughs> Por ahí tuvo en una sola a Jennings para anotar y se tardó en lanzarlo y le dio chance de llegar al defensivo. Inclusive retrasó a Jennings y lo ha tirado en el momento adecuado a Touchdown. Y por ahí algún otro pase en el centro que nunca más ve al linebacker, afortunadamente iba trazado el pase y, y ya el backer nada más lo alcanzó a batear. no Fuera de eso, Purdy creo que lo hizo bien, se comió las capturas cuando las, se las tenía que comer, lanzó el pase a donde fuera cuando ya vio que no había opciones y esta, esta, esta manera de moverse en la bolsa, de improvisar. Yo de verdad, hay pocos corebacks en la NFL que hacen eso, ¿no? Por ahí, el, el que más tengo presente es Patrick Mahomes. Y por ahí se aventó una tipo Mahomes que Brandon Ayuk se la tiró en de de la anotación. Pero ese era el cuarto pase de anotación de Brock Purdy por aire. ¿eh? Pero una cosa de veras, ese chamaco está... Pues yo creo que no hay quien no esté emocionado con Brock Purdy, ¿no? Me preguntaba mi mujer, oye, ¿desde cuándo San Francisco no tenía un coreback así? Y yo le dije, mira, pues mira, sí, pues por aquí pasó Alex Smith, que hizo lo que pudo. Colin Kaepernick, que tuvo una temporada eclipsante, un par de temporadas. Pero al final tampoco tenía ese, ese algo más que le veo a Purdy. Garopolo, no podemos... De juzgarlo tan gacho porque al final estaba haciendo una muy buena temporada Garoppolo tal vez estaría también en estas instancias estaba jugando su mejor fútbol americano pero pues sabemos que es de cristal y ni modo, sin embargo no tenían lo que tiene Purdy yo de verdad y no es comparar porque no no me vayan a empezar a crucificar de que no, cómo te atreves, no jamás compararía a Brock Purdy con él, el, el señor el dios de todos los tiempos Joe Montana, pero en ese sentido de ver a un coreback con esa tranquilidad en la bolsa con esa eh, concentración, con esa calma, desde Joe Montana yo no lo veía. Porque miren, Steve Young, que sabemos que es el segundo más grande en la historia de los Niners, eh, también era un genio, pero Steve Young sí tendía de repente a mostrar cierta desesperación y presión. Y este chamaco, Purdy de yo, desde Montana no veía un coreback con esa tranquilidad en el equipo. No hablo de la NFL. En el equipo... Yo no veía un coreback que se manejara con esa tranquilidad a pesar de que a veces las cosas no están caminando. Él está bien, está tranquilo y lo dicen sus compañeros. No lo dijo yo, lo dice McCaffrey. Warner dijo, Brock Purdy es la principal razón por la cual estamos aquí y podemos llegar lejos. Se ha ganado al casillero, se ha ganado al coach, ha ganado a todos. Brock Purdy está haciendo una cosa impresionante. Miren, después de precisamente hablando de Montana, solamente Montana y él... Han lanzado un, un, en un juego de playoffs para más de 300 yardas. Yo, Montana 357, creo. Y, y, este, y Brock Purdy 332 yardas. Eh, el primer coreback novato en la historia de la NFL. En lanzar eh, tres pases de anotación y más de 300 yardas. Además de uno por tierra. Pudieron haber sido cuatro por aire, no insisto. Eh, miren, y, y es que son muchos datos. Aquí los traigo apuntados y les voy a decir es el primer coreback novato que anota cuatro touchdowns en un juego de playoffs no tres por aire y uno por tierra el, el jugador más joven en la historia de la NFL en, en, en lanzar para 300 yardas y tres touchdowns empató el récord de novato con siete juegos consecutivos ganados con Justin Herbert y lo podría superar en el divisional y aparte con dos pases de anotación, otra vez tiró dos pases de anotación pretty. Eh. Ahí está el primer coreback en la historia en ganar 6-0 en su inicio, ¿no? Después. Y bueno, el, el, el, el segundo lugar histórico detrás de Rottlisberger, que tuvo 13. Pero lo de Brock Purdy de verdad es una locura. El chamaco está haciendo cosas que, que yo no sé. Yo a veces le decía a mi novia. Yo no Me dices, qué, ¿qué tiene? Le digo, no sé, creo que ni siquiera entiende qué está pasando, ¿no? O sea, no, o no sé, ya no sé cómo explicar lo de Purdy, pero de verdad. Estoy, estoy muy emocionado con lo que veo de este chamaco. Es, es una cosa de realmente impresionante que un novato juega. así. No que un coreback, o sea, hay corebacks muy buenos. ¿no? Lo que hizo Trevor Lawrence con jaguares pues, es destacar a pesar de que empezó muy mal. ¿no? Tres intercepciones en el primer cuarto y luego se destaparon los jaguares y sacaron el partido. Sabemos de lo que es capaz eh, Patrick Mahomes. Josh Allen no tuvo su mejor juego, sin embargo jugó bien. Joe Burrow es pues, una cosa también impresionante. Y pues ya ni hablemos de Brady, ¿no? Que es pues, el, el que muchos consideran el más grande. Y, y hay muchos corebacks, pero en San Francisco yo tenía mucho que no veía un coreback así. Neta, ni Garopolo, ni Kaepernick, ni, ni, ni, ni Alex Smith, ningún coreback. Yo lo había visto jugar de esta manera en la que está jugando Purdy. Y me tiene realmente muy ilusionado porque muchos expertos lo decían antes, ¿no? San Francisco está a un coreback de ser campeón. Y parece que ya lo tenemos. Entonces, ¿qué nos puede detener? Yo de verdad no veo qué puede hacer a menos que nos disparemos en el pie. no Como el error que comete Jimmy Ward ahí. Eh, que le da tres puntos a los Seahawks. Ese tipo de cositas, ese tipo de desconcentraciones con equipos más sólidos. Es lo que nos podría matar. Pero tenemos al coreback. Creo que del futuro de los Niners. Yo ya no le buscaría mucho. Independientemente de lo que pase de aquí a, a donde lleguemos. Ojalá seamos campeones. Yo creo que Purdy tendría que ser a quien hay que seguir llevando ya en este proceso. Lo de Trey Lance habrá que revisar. Habrá que ver si se queda de backup. O si nos pueden dar unas pepitas por el señor Trey Lance. Y Jimmy Garoppolo seguramente circulará. Eh, y pues ya veremos, ¿no? Pero Purdy nuevamente, juegazo. O sea, no ya. No tengo más palabras para halagar al señor Brock Purdy. Lo está haciendo increíble, de verdad. Línea ofensiva. Eh... Impresionante, Mike McClinchy de veras está. ha subido su nivel y me ha dado una calladota de hocico de la cual estoy tan agradecido que el señor McClinch esté jugando al nivel que ya está jugando ahorita. Excelente. Me parece interesante, de repente meten a Bronskill, de repente meten a Burford de, de guardia derecho, no sé a qué se deba, si, si están cuidando las lesiones o si es una cosa de sistema, no sé si lo notaron, vean la repetición, de repente está ahí como que alternando linieros, eso se me hace muy raro en la línea ofensiva, eso es muy raro que suceda. Brendel por ahí pues, se, se comió un par de, de, de, de presiones, no no pudieron sostener tanto a la frontal de, de, de Seattle y de repente el ataque terrestre se, se, se estuvo quedando atrás, inclusive lo taclaban atrás a McCaffrey o a Mitchell. Aaron Banks también por ahí, bien su trabajo. O sea, Banks juega fenomenal, pero si también de repente se le pasaron. Y Trent Williams es una muralla, ¿no? La línea ofensiva creo que bien, porque aparte le están dando mucho tiempo a Brock Purdy, insisto. Miren, y también nos podemos estar alucinando con Brock Purdy, ¿no? Sí, pero hay que ver de cerca el trabajo de la línea ofensiva en general. Sus errores, como en todos lados. Pero le están dando un tiempo a Brock Purdy que para qué les cuento, ¿no? Es una cosa... Y aparte los huecazos, las, la venidota que le abrieron a, a, a Christian McCaffrey en esa corrida, aparte de lo de Juszczyk, ahorita hablamos de eso, pero esta línea ofensiva está jugando a un nivel de, de, de, de las mejores de la liga, de verdad, eh, a nivel de la de Filadelfia, al nivel de las mejores líneas ofensivas de la NFL, eh, y pues, ya qué más podemos pedir, ahí nace... Hay quienes dicen, ¿no? Eh, inclusive el, el señor Enrique Garay ha dicho que esta es una liga de corebacks y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es una liga de trincheras. El que tiene las mejores líneas es el que gana. Tienes una buena línea ofensiva, puedes tener a Garópolo y te funciona. Tienes una pésima línea ofensiva y no calificas ni a playoffs como los empacadores. Entonces este deporte es de líneas. Son los menos... Eh, que se llevan menos reflectores, son los menos son los más infravalorados y sin embargo las líneas son las que te llevan a, a, a, al éxito. Yo así lo considero, ¿no? Pero bueno, eso fue la línea ofensiva. Eh, corredores, pues Christian McCaffrey ciento y tantas yardas, 130 treinta y tantas yardas por tierra, más las que sumó por aire. De locos lo de Christian McCaffrey sigue siendo el eje de la... De la ofensiva, ¿no? Digo, ya con la incorporación de Divo y ahorita vamos también a eso. Pero McCaffrey también da un juegazo, se lleva su anotación. Y es, y es, un, es un chavo que... Bueno, chavo es un señor ya que... Encuentra los huecos, pelea, busca... ...es muy elusivo, es muy explosivo... ...le faltó gas en esa parirse hasta la anotación... ...pero pues es que lo de él es explosividad, ¿no? O sea, yo ya no extraño ninguna ronda de las que dimos por McCaffrey... ...nos está cumpliendo con creces lo que se dio por él, ¿no? Hasta creo que nos salió barato, neta... ...no fue ni una primera ronda, no teníamos... ...pero nos los dieron por segunda, tercera y quinta, creo una ganga lo de Christian McCaffrey Aliyah Mitchell está haciendo este tándem que le da oxígeno a, a, a McCaffrey y también hace las mismas funciones, ¿no? y es más sólido es más fuerte, esa que planchó a Ryan Neal de los Seahawks, o sea lo dejó, apunten las placas lo dejó viendo estrellitas y de ahí creo que luego salió lesionado es que jugar contra San Francisco está bien cañón, de veras. Es, es un equipo muy, muy fuerte, muy físico y acaba desgastando. Por eso la marca de, de, de, de que terminó la temporada, ¿no? 15-0 todos los equipos que jugaron después de los Niners perdieron. 15 equipos que, que perdieron contra los Niners a la siguiente semana perdieron. O sea, no hay manera de, de, de levantarte contra un equipo así de duro como los 49ers. Um, entonces Mitchell pues, también se lleva su touchdown, pase casi una réplica del de del, del, del McCaffrey y, y avances bien, corridas duras, es un hombre muy físico que le da otra dimensión también al ataque ofensivo, que sabemos lo que hizo la temporada pasada, desafortunadamente las lesiones no lo han dejado brillar como debieran, pero es un tándem eh, bestial de... El de McCaffrey y Mitchell, y pues ahí atrás está también Jordan Mason, que entró al final y también en un par de corridas logró el primero. Y diez que ya mató el juego, ¿no? Pero Mason, nada más le dan un chance y, y también es una roca, se deja ir. Y es, es, es, es más unidireccional o es más de frente, ¿no? Pero también es muy bueno, Jordan Mason. Hay un, una gran profundidad en el cuerpo de corredores. Y miren, lo de Kyle Juszczyk. Entonces me ven cada semana, semana tras semana a decir que Kyle Juszczyk pues es el mejor fullback, etcétera, etcétera. Y es que lo de Kyle Juszczyk es, es para analizarse más a fondo. Es, es, mu es mucho más difícil describir lo que hace Juszczyk como a lo mejor podemos hablar de Purdy o de los receptores, no, etcétera, etcétera. Porque el trabajo de un fullback es es más de bloqueos, más de sacrificio. Insisto, ahí está mi programa del factor X, véanlo. Ahí explico, y eso es, ya tiene tres años que hablé de Kyle Juszczyk, o sea, lo de Yuschek es una cosa bestial, miren, no sé si lo han visto, además de sus bloqueos, en la escapada, de, insisto, de McCaffrey, Juszczyk anula ahí a linebacker y pum, por ahí pasa, por ahí pasa McCaffrey, se llevó un pase, y es que también... Lo que, lo que tiene Juschek, además de ser el fullback No es el fullback tradicional antaño Que era para bloqueo Este señor de repente sale a pase, no sé si han visto Y entonces jala algún linebacker, limpia zonas Sirve para limpiar zonas Y cuando no van con él, pues lo tienen como receptor Entonces, eh, déjole yo, yo estoy emocionadísimo Con Kyle Juschek desde hace mucho tiempo Y yo espero que todavía pueda darnos Unos años más, porque va a estar cañón Encontrar a su sustituto Y es una parte fundamental de esta ofensiva entonces, en general, el cuerpo de corredores completo bien. A las cerradas, pues George Kittle, ¿qué les digo? No estaba yo ahí platicando con los que estoy ahí en, en, el, en nuestro grupito de que me dice acuate ahí en el, en el azteca del WhatsApp y. Y, y les decía, la segunda mitad tienen que utilizar más a George Kittle. Y afortunadamente lo hicieron. Se llevó dos o tres pasecitos, pero bien importantes. Aparte de la conversión, donde había interferencia y no la marcaron. no Pero hay que seguir utilizando a George Kittle. Porque aparte, no o sea, las defensas es lo que yo analizaba en Canal 49. O sea, ¿con quién vas a ir? Vas a cuidar a McCaffrey, a Divo. Ello, está Kittle, está Juszczyk, está Jennings. Que de repente le falló la conexión ahí a... Uh, o la química Purdy con Jennings, pero cuando la encontró fue un primero y gol importantísimo, ¿no? Uh, pero, este, pero George Kittle es, es un hombre que tienen que seguir eh, utilizando más, involucrando más en el sistema de juego. Creo que Seattle se concentró también mucho en Kittle y por eso se abrieron otros espacios. Sabían que ellos no son buenos contra las cerradas, sabían que Kittle venía en, viene en un momento bien fuerte en su temporada y, y estuvieron muy sobre de Kirill y eso le abrió espacio a otros jugadores. Eh, receptores Brandon Ayuk, 77 yardas, se llevó unas muy buenas atrapadas, dejó ir su anotación, ahí sí, pues no hay pretexto el único culpable fue, la tenía en las manos y, se, y la dejó ir, ¿no? Se pudo haber ido con su anotación eh, Ayuk, pero pues, por el otro lado Divo Samuel, esa escapadota para touchdown, también se lleva ciento y tantas yardas por aire, Divo aparece... Y es un factor, eh, y, híjole, brutal lo de lo de lo de Divo Samuel. Nos hacía mucha falta, aunque pareciera que no se sacaron los juegos sin Divo, pero ya con Divo adentro del campo. Yo de veras, pobrecitos de los hijos, hubo un momento en que ya yo los veía que estaban desencajados, no sabían ya qué hacer, no sabían ya cómo por dónde les íbamos a meter el trancazo, ¿no? Y, y un reflejo de lo que fue el juego no sé si observaron eh, a, a Tyler Loquet, su receptor de los, de los hijos que desde el principio se le veía una cara de miedo al señor agarró un pase y se arrugaba y se tiraba ¿no? El único físico, pues ahí es Metcalf, pero, pero Tyler Roquette fue un reflejo un poco de lo que de repente parecían los e hijos intimidados. Eh, parecía el hermano mayor con el hermano chiquito, ¿no? Así como que empezaron jugando tranquilos, ¿no? El, el hermano mayor ahí, pues aguantando al, al menor, pero cuando lo hizo enojar, pues le agarró una tranquisa chida, ¿no? Y así se vieron los e hijos este sabadito. Um, pero bueno, receptores bien, Jennings apareció en un momento importante. Eh, Danny Gray no apareció como receptor, pero apareció en equipos especiales, se llevó una buena tacleada. Y en general, pues San Francisco por ahí de, de destrozó también a los, a los hijos, ¿no? 300 y tantas, 332 yardas por aire, ciento, casi 200 por tierra, <coughs> 505 yardas totales de la ofensiva de los Niners. Pues, ¿Qué más podemos pedir? ¿no? Tal vez que, que, que pisen el acelerador desde temprano, que no se esperen tanto a empezar a masacrar al rival. ¿no? Porque de repente de a tres, de a tres, pues lo que pasó es que Seahawks en dos touchdowns nos dieron vuelta. Entonces San Francisco tiene que ser más contundente porque va a subir la dificultad, insisto, de los rivales. A la defensa, a la frontal, bien, miren, aparece Jabon Kinlo. ...con una parada ahí de corrida bien por su lado... ...por fin, pues para lo que lo queríamos... ...pero si de repente es muy lento por fuera... ...cuando las corridas van por fuera... ...quien no sirve... ...puede ejercer un poco de presión... ...pero tampoco es presión determinante... ...y por esa razón... Cada vez eh, empieza de titular y lo empiezan a sacar y terminó entrando Kevin Gibbons y entreno, eh, terminó entrando eh, Jordan Willis y, y terminaron rotándolo porque de repente Kinlow, no sé si sea por un, una cuestión de salud, pero no está rindiendo como se hubiera esperado y sin embargo sigue empezando de titular y nos están costando yardas por tierra. Yo no más digo. Pero los demás, Charles Omenéhu, Mención especial, el señor se lleva dos capturas, provoca el fútbol que cambió completamente el rumbo del partido, bien por él la recupera Bosa, Bosa que estuvo todo el tiempo sobre sobres, sobres. Eh, los hijos jugaron a, a correr el balón, lo intentaron, 60 ¿no? y tantas yardas de Kenneth Walker, Gino aportó otras más, uh, DJ Dallas creo que medio participó. Eh, pero al final se terminó cerrando la ofensiva y pases cortos, ¿no? Intent San Francisco en el, en el son de evitar jugadas grandes que al final nos la hicieron de todos modos, eh, empezaron a ceder muchas zonas cortas y así fue como se movió la ofensiva, pues la una de las dos que realmente movieron a nuestra defensa, ¿no? La primera de, de, de touchdown de, de Kenneth Walker precisamente y la segunda donde termina en Fumble. Pero su fórmula deseable fue básica. Correr por el centro y pases cortos, slants, stops, este, pases pantalla. Fue por donde intentaron atacar a San Francisco. Y es algo que también hicieron los riders y es algo que hay que ver cómo se ajusta. Sabemos que no se puede detener. No puedes dejar en cero a ninguna ofensiva. Ni puedes evitar que un jugador se lleve buenos números. ¿no? Eso nunca ha sucedido en la historia de la NFL. O tal vez hace mucho tiempo, pero en la NFL actual es difícil que pares a todos. Y, y si nos hicieron daño al final se pudo eh, de, de contener y, la, y los ajustes de la segunda mitad pues fueron los claves que es ha sido el secreto de San Francisco las segundas mitades empiezan a jugar mucho mejor porque como en el box eh, los primeros rounds son de estudio y después ya empiezan la estrategia no y creo que es lo que está haciendo San Francisco yo esperaría que no fuera más del primer cuarto pero parece que se esperan toda la primera mitad para ver qué trae el otro equipo y entonces empiezan a ajustar ojalá que eso eh, eh, se, se pueda remediar más temprano no pero la frontal bien o sea no hay quejas con la frontal, estuvieron, estuvieron metiendo mucha presión a, a, a Gino Smith. Y aparte, este, y Eric Armstead se lleva su captura. No menciona a Eric Armstead que ya se la merecía. Ha hecho mucho sacrificio en la temporada y por fin se llevó su captura el señor Eric Armstead. Bien por él. Eh, y bueno, eh, el ataque terrestre tampoco fue. Terminó siendo tan, tan eh, factor. Parecía por un momento que sí nos iban a correr más y no lo consiguieron los Seahawks. Um, y habían estado corriendo bien últimamente. ¿eh? Venían a la alza, de hecho, los Seahawks. Linebackers, pues, ¿qué más decimos? Fred Warner, Drew Greenlow. De repente se clavaron. ¿no? Hubo un momento donde Sara le empezó a jugar mucho play action y ahí es donde se me metían y nos agarraban en las zonas medias, pero era normal porque nos estaban empezando a correr el balón entonces los backers tenían que reaccionar antes y, es, y ese freeze que tenían o eso que se clavaban tantito, pues abría las zonas medias, ¿no? Pero bien, los linebackers yo creo que al final terminaron sentando a los titulares. Ya tuvo un poquito de juego Flanagan Falls y al que Al-Shahir de, de por sí estuvo, ¿no? Eh, pero Oren Borgs entró también. Entonces, la zona de linebackers creo que es muy sólida. Se vio bien. No nos hicieron tanto daño ahí. Y bajan excelente a la corrida, ¿no? Eh, Fred Warner. Fred Warner es, es demasiada intensidad. Ese señor y él y Ufanga son demasiada intensidad. Perímetro. Bien de, de moderno, sabíamos que era el que más iban a atacar y sin embargo al que quemaron fue a, a Charvaris Ward en ese pase largo que no sé por qué demonios voltea hacia de afuera. Juro pensó que venía el pase al hombro interno, pero ahí perdió el paso y se lo llevó Gacho, D.K. Metcalf, ¿no? Que fue una jugada explosiva, que nos han estado haciendo jugadas explosivas y eso es lo que hay que eh, corregir, los safeties no estaban, pues estaban en cover 3, entonces había un solo safety atrás, se cargó hacia un lado y dejaron casi en el 1 contra 1 a, a D.K. Metcalf contra Charvaris Ward y lo quemó feo, ¿no? Y de Modern North se lleva su intercepción, a pesar de que también por ahí pases cortitos y eso no permitió jugadas grandes, ahora sí y se lleva su intercepción, que bueno, es Esperemos que eso lo motive y que empiece a apretar también el acelerador porque eh, lo van a seguir atacando mucho al señor Lenoir. Entonces pues ya veremos. Atrás Ufanga parece que ya se disciplina más, ya no lo vemos aparecer tanto en jugadas espectaculares. Porque creo que ya entendió que no se trata de lucirse él, sino se trata de ayudar al equipo y entonces ya no está perdiendo sus asignaturas atrás y eso nos ayuda demasiado a que la defensa ya, nos, ya no sea tan quemada en las zonas profundas como lo había estado haciendo. Creo que del, de, después del de Ryder se entendió que no podía estar la calabaceando así y lo ha venido haciendo ser mucho mejor el señor Ufanga. Jimmy Ward jugó bien en, en general, pero ese castigo, eh, una falta de concentración total, eh, un golpe muy mal. ¿Para qué hacías eso? No? Nada más era tocarlo y ya quedaba un segundo No les iba a dar tiempo Creo que ni de tom to tomar el tiempo fuera Y si lo tomaban con un segundo en las 50 pues Era una ave maría Entonces complicó todo y le regaló tres puntitos Y esas son las faltas de concentración Que hay dos jugadores en San Francisco que les pasa mucho Que es Jimmy Ward y es Drew Greenlow Afortunadamente Drew Greenlow también ya está calmando sus cabras y está jugando muy intenso, ¿no? Por ahí lo quemó un par de veces, eh, Hodgkinson, Hodkins, creo que fue, no sé cómo se llama, el, el ala cerrada de, de, de, de los Seahawks, pero nada más. Entonces, pues bueno, en general, pues igual la defensa, la segunda mitad, eh, pues una cosa impresionante, la última anotación, pues ya, de hecho no les habían hecho puntos, ya la última fue Trash Time, ¿no? Ya con suplentes. Y por una intercepción ahí de Sammy Wumack, que Interferencia, perdón, que no tenía Por qué haberla hecho Aunque le hubiera completado el pase nada más con ir pegado Lo tacleaba en la 1, era cuarta y gol, pero bueno Le dejaron la anotación y ya Pusieron el, el marcador más decente los Seahawks ¿no? 23-41 eh, Al final bien, equipos especiales No me gustaron Miren um, De entrada Bueno, Robbie Gould bien Robbie Gold, pues, Todos sus puntos extra y, y dos goles de campo Bien Robbie Gould Uh, pero no, no entiendo por qué. Yo he notado que no tenemos un buen, un buenos equipos especiales de kickoff, de despeje, porque generalmente nos ganan muchas yardas. Entonces yo no le veía la necesidad de estarles pateando eh, para que salieran a regresarla a los Seahawks porque un par de veces nos, nos ganaron muy buena posición. Iniciaron desde la 35 Casi 40 los Seahawks Entonces vuélala, vuélala Lo habían estado de, Déjalos empezar desde la 25 Tienes defensiva para empezar bien ahí Para ganar 5 yardas O para quitarle 5 yardas y, y que al final te ganen 10 o 15 Mejor vuélalas Yo soy de la idea de que vuelen las patadas Porque aparte puede venir un lesionado Entonces se me hace una cosa inútil eh, Estar ahí que, que haya regresos de patada No, vuélala Yo soy de esa idea Y luego antes del error de Jimmy Ward, me parece un grave error sacar un roletazo también ahí. Porque pues los hijos que se empezaron ahí desde la 40. Igual vuélala. Y, y ya eran 13 segundos. Aunque empezaran de la 25, les iba a costar mucho trabajo avanzarnos, ¿no? Y, y los hacen empezar desde la 40. ¿Para qué haces ese tipo de patadas? No entiendo qué pasa con los equipos especiales ahí. Ray Ray McLeod pues no se vio. La verdad es que solo pudo regresar una. Fueron recepciones libres. Llegaban muy rápido los hijos. Una sola, un solo regreso como de 14 yardas. Y pues bueno, McLeod no tuvo chance de brillar mucho. ¿Qué más? Um, Mitch Wish bien patadas, no despejó tanto. Afortunadamente, no tuvo que entrar tanto a despejar, fueron como cuatro veces. Pero buenas patadas, ¿no? Y, y buenos trabajos de equipos especiales. Entonces, equipos especiales, pues, yo creo que so son, ¿no? Regularzones, no me gustó eso. Yo insisto, vuelen las patadas, quítense de broncas. Sobre todo porque los e hijos no traen tan malos equipos especiales. Entonces, yo creo que era, era, era, era mejor, era más prudente volarlas, pero bueno. En general esa es la evaluación Shanahan. Bien, Shanahan está jugando ya, no entiendo yo a veces ni qué hace, ¿no? Yo hasta yo me voy con los engaños. Porque ninguna jugada se parece a la otra. Y cuando parece que es la misma y que es la pichada por la izquierda, pues sale Rolando Purdy y está un hombre solo en la zona media. Y de repente cuando parece que va a ser la jugada de engaño se la deja Divo y Divo se escapa o se la deja McCaffrey. Y de repente encuentra su fullback en el centro y de repente encuentra la cerrada en el flat. Y, y o sea, es, es, es, es una locura la ofensiva de San Francisco. De veras, 33.5 puntos, han estado promediando desde que Purdy tomó los controles. Y le metieron 41 a los Seahawks que pudieron ser más ¿eh? Si no tiré ese Ayuk hubieran sido más y si esas de, de esos goles de campo hubieran sido de 7, no les cuento. San Francisco está en modo, en modo goat a la ofensiva y es que la defensiva parece que no está siendo tan dominante como era uh, en, en, en algún punto de la temporada. Han empezado a bajar pero afortunadamente esta ofensiva está respondiendo y está respondiendo cañón. Yo veo un equipo balanceado, veo un equipo muy sólido, veo un equipo al que no creo que muchos equipos quieran enfrentar. A este, en este momento estamos en, esperando rival, ¿no? Serán los bucaneros, serán los vaqueros. Ustedes decidan quién les gustaría más. Yo, como les repito, al que nos avienten, venga con el que sea. Queremos ser campeones, hay que ganarle al que sea, ¿no? Eh, a, a título personal saben que no me caen nada bien los vaqueros, pero tampoco me cae muy bien Tom Brady. Entonces al que nos avienten y al, y, si, y al rival que nos pongan ganarle para mí va a ser un, un placer y un gusto. Y espero que los 49 hoy se sienten con sus palomitas a analizar bien este partido. Hay ventaja, San Francisco ya está descansando desde el sábado. Eh, ellos todavía se van a partir el que es hoy y no van a tener prácticamente días de descanso y el que gane tiene que volar a San Francisco entonces San Francisco por ese lado tiene ventaja en este encuentro además de que va a ser local no entonces pues ya veremos quién es el que el siguiente rival ya los playoffs están definidos no ganaron los Bills ganó Cincinnati ganaron los Gigantes no que yo pensaba que iba a ganar eh, vikingos pero ganaron los Gigantes este, y pues ya están, Filadelfia va contra Gigantes y nosotros esperando rival. Del otro lado, Buffalo va contra ¿quién? Contra Cincinnati y Kansas City pues, se va a medir contra los Jaguares, ¿no? Entonces, pues, bah, van a estar buenos los playoffs ya veremos qué tal se ponen, pero acá nos interesan los 49. Y otra vez, llegan bien, llegan enteros, no hubo lesionados de consideración, por ahí leí hace rato que que eh, Jennings y creo que Aaron Banks van a estar al día a día pues yo una molestia molestias en las rodillas pero no creo que sea algo que los deje fuera para el partido del próximo domingo que ya se anunció, va a ser domingo en la noche el juego de los Niners contra el rival que nos pongan, va a ser prime time y va a ser el último de la jornada divisional entonces pues ahí atentos todos señores nada más que decir estoy contento, estoy feliz estoy eh, pues como todos ustedes no, ilusionado, soñando eh, nada más pensando En que ojalá este año sea El año que hemos estado esperando Desde hace mucho tiempo Les mando un gran abrazo a todos señores <ríe> Ya saben que ahí están las redes sociales El botoncito de unirse, el botoncito de gracias Los quiero mucho Cuídense mucho, mucha buena vibra Y ya lo saben, ya lo saben Ya lo saben Coniners.